Hey, bienvenidos a mes. Yo soy Messi. Esta es la semana de mi cumpleaños. Pasado mañana, este miércoles 27 de febrero, cumplo 37 años. Oh my gosh. Se me ocurrió que quiero hacer un par de cosas que nunca antes había hecho. Por ejemplo, algo que siempre quise hacer fue ir por tierra manejando yo a Italia y lo voy a hacer la semana que viene. En el video de hoy hay algo que nunca me había atrevido a hacer pero siempre quise y es ponerme labial negro así que quédate para que veas cómo me queda esto como primer me voy a poner algo que nunca pensé que volvería a usar y es esta porquería Essence Glow to Go Illuminating Setting Spray las otras dos veces que lo usé me arruinó todo el maquillaje y hoy decidí para hacer algo que nunca había hecho Usar este spray iluminador antes de ponerme la base como primer A ver si por encima de la base resalta un poquito de brillo Y tal vez se ve bonito porque es demasiado fuerte para usarlo encima del maquillaje Al menos para mi tono de piel Tal vez una persona bien blanquita lo pueda usar Es que es muy blanco Miren cuánto brillo tiene ¿Quién sabe? A lo mejor descubrimos algo maravilloso con esto no lo creo. Ni siquiera se nota muchísimo. ¿eh? Bueno, me voy a neutralizar un poquito las ojeras antes de ponerme base. Con un poquito de este concealer, este anti-age que mucha gente conoce. Usualmente uso un tono rosado, melocotón, pero quise variar de nuevo. Hacer cosas que nunca había hecho. Y todas las zonas que quiero más iluminadas y donde tenga manchitas por cierto la semana próxima cuando vaya a Italia voy a hacer un vlog, voy a estar grabando para que vean el lugar, el hotel, la zona. Por si a alguien le interesa alguna vez ir. Ahora me quiero hacer las cejas. Y lo que voy a hacer también algo inusual. Es que voy a estar ligando una pomada para cejas. Que es ya marrón. Es bastante oscura marrón. Pero la voy a estar ligando con un poquito de sombra negra. De mi paleta oso oh Special de Sleek. Que es un negro mate bien fuerte y bien intenso. Y es que quiero ver cómo me veo. Con cejas bien, bien, bien, bien oscuras Porque últimamente que he estado cambiando de productos Cada vez estoy usando productos más oscuros Aunque ninguno es negro Pero me veo, me siento como que me queda más bonito Cuando el producto de cejas es más oscuro Y quería probar qué pasa si me pongo negro Aunque no me lo voy a poner hasta aquí negro Por lo menos la parte más negra aquí en la colita Y por aquí más el marroncito Así que vamos a ver cómo me queda y la razón por la que me estoy haciendo esto antes de maquillarme los ojos y hacerme la base, es que siempre puedo limpiar cualquier error con concealer. No me molesta. <risa> Señores, no se rían. <risa> Me terminé haciendo un completo y absoluto desastre y toyo en la cara Y lo que voy a hacer es demostrarle que sí se puede corregir todo En vez de volver a empezar limpiando la cara Todo se puede corregir con un poquito de concealer Con una buena brocha plana Y se los voy a demostrar Espero que funcione Tomé un poquito aquí de concealer Ligado con base porque me gusta más este color así Que no sea demasiado clarito No es fácil. Definitivamente la sombra negra no es el producto más adecuado para las cejas. Es mejor una pomada negra para cejas. Yo nunca había probado esto y fue mucho, mucho más difícil de maquillar que si hubiese usado un producto para cejas. Pero lo logré, no están súper, pero están. Como base me voy a poner esta de BH Cosmetics, BH Liquid Foundation Naturally Flawless, en el color Golden Toffee 219. Hice una reseña usando esta base por primera vez. Si quieren verla, les voy a dejar el video al final de este video. También hice un video haciendo los swatches de todas mis bases para que puedan comparar los tonos si eres mi mismo color de piel y quieres saber qué tono eres en una base pues ahí puedes ver todas todas mis bases en ese video también te lo voy a dejar al final de este video para que hagas clic Lo que me gusta de esta base es que lo que aclama su nombre es cierto, porque te deja un acabado natural, parece piel y parece piel muy perfecta, muy hidratada. Tiene muy muy bonito acabado. Lo único que no me gusta es que es bien pegajosa, no se seca nunca y me hubiese gustado que se cara, así como se ve. Y no tener que ponerme polvos para que el acabado así natural se quede. Ahora voy a tomar este concealer Beautiful Bronze de LA Girl. Y lo voy a usar como contorno. Como concealer, voy a usar este de Makeup Revolution Freedom Makeup London Pro Conceal Stick en el color MC05 Light Medium. Yo noto cuando lo uso que me reduce las líneas debajo de los ojos, las arruguitas. Es bien seco y pesado, pero por alguna razón me reduce la apariencia de líneas debajo de los ojos. Yo lo uso. Por separado lo voy difuminando de un lado y luego lo aplico en el otro porque es, eh, se seca rápido, es muy seco, hay que trabajar rápido con él. Inmediatamente lo apliqué, me voy a poner polvo, me estoy poniendo un poquito de este Banana Powder de Makeup Revolution. Por aquí me lo voy a dejar ahí un momentito. Ahora voy a usar mi bronce favorito y le voy a dar un poquito más de calidez a mi cara. Por aquí. Voy a tomar mi blush box de Catrice en el tono 050 Burgundy. Voy a poner un poquito de Fix Plus en toda la cara antes de ponerme un poquito de iluminador. Como iluminador me voy a poner este dorado de Kiko Milano Face Palette. Tenía un bronceador aquí lindísimo que yo rompí por segunda vez porque he comprado esta paleta dos veces y el bronceador es maravilloso. Y siempre lo rompo Me gusta este iluminador porque no es exageradamente fuerte Casi olvido contornarme la nariz Acabo de tomar con esta brochita un poquito de este contorno Comenzamos con los ojos y voy a tomar mi paleta Dragon De Eye Revolution Voy a tomar este color piel Lo voy a estar colocando en lo más alto de mi ojo De mi párpado Ahora voy a tomar esta sombra individual marrón de Manhattan. Es un marrón frío. Me lo voy a colocar prácticamente solo un poquito encima de la cuenca, por aquí, para definir mi cuenca más, porque yo tengo párpado caído y casi no se me nota la cuenca normalmente. Algo que quiero hacer hace días es usar este rubor como sombra de ojos. Este es de Makeup Revolution Obsession. Makeup London Blush B102 Perfect Y me lo voy a poner en el centro del párpado móvil Y lo voy a dispersar En la cuenca, me encanta cómo se ve Ahora con mi paletita Mermaid de I Heart Revolution Voy a tomar una brochita plana un poquito mojada con Fix Plus Y voy a tomar este dorado lindo de aquí y lo voy a colocar solamente en la zona más interna, en el lagrimal por aquí. Y lo esparzo, lo conecto con el resto del de párpado. Me lo llevo bien alto por aquí, es algo que estoy haciendo últimamente y que siento que me queda mejor a mí. Tal vez por el hecho de tener párpado caído. Un poquito más para ir subiendo la intensidad de este doradito. Miren cómo se está viendo hasta ahora. Voy a tomar otra vez el rubor para que esta conexión entre estos dos colores aquí se vea más nítida. Decidí que quiero tomar un poquito de este marrón mate de aquí. Y darle como un poquito más de oscuridad al look en la cuenca. Y... Aquí en este ángulo externo. Casi me gustaría hasta quedarme sin maquillaje aquí debajo porque me encanta lo iluminada que está esta zona de aquí. Eso es todo gracias a este concealer que usé. Este concilio me costó menos de un euro, es súper barato y es buenísimo. Vamos a hacer una cosa, me voy a los labios, termino y si no me gusta, cuando esté lista entonces me maquillo debajo. Así que me voy a poner máscara arriba ahora, voy a poner esta máscara de Sephora, Sephora de Máscara. Bueno, y aquí vamos con la siguiente situación. Yo no tengo ningún labial negro. Pero eso no me va a parar. Así que yo voy a estar ligando el labial más oscuro que yo tengo. Es un labial marrón metálico de Kiko Milano de Metal Lipstick, el número 8. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar sombra negra con un pincel y lo voy a ligar con el labial marrón oscuro. ¿No me está disgustando hasta ahora? El labial me encanta. Estoy muy complacida con este experimento de ponerme el labial negro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. No tengo más palabras para definir esto. Creo que la clave de que quede bien es paciencia. Yo tuve que tardar un buen rato con el pincelito definiéndome. Tiene que quedar nítido, no puede quedar un poquito borroso porque se va a ver sucio. Así que con un poquito de paciencia, de tiempo, queda bonito. Me fascina y ahora decidí que me voy a poner un poquito de maquillaje también debajo de los ojos. Creo que soy muy muy pelado. Así, así que vámonos. El marroncito de nuevo de Dragon Palette. Y ahora voy a tomar un poquito del de color más clarito, tiene bastante brillo, de la paleta Mermaid, y me lo voy a poner por aquí. Me voy a delinear con un lápiz color... Ah, ¿cómo se llama esto? Aubergine en español, berenjena. Es un color morado berenjena. Este Labios de Kiko Milano, Creamy Color, en el color 323. Es un color muy bonito. Miren qué bonito es este delineador de ojos morado. Ahora me voy a poner un poquito de máscara. Y ya terminamos. Bueno, y así quedó el look de hoy. Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete a Clássimes. Déjame en los comentarios si alguna vez te has puesto un labial negro. Y cuál es tu labial negro favorito. Porque tal vez me termine comprando uno. Porque sí me gusta cómo me veo. Me gusta cómo me queda. Y esto de usar sombra de ojos en los labios puede ser peligroso. Tal vez se pueda sí, Se podría manchar la ropa o me, me puedo ensuciar. Así que tendré que comprarme un labial negro. Te veo en el próximo video. Chao.